Así es, muchísimas gracias. Feliz día para todos en el estudio y para todos los que conectan con nosotros a esta hora del día en esta cobertura total Semana Santa, Telenor, formación e información para toda la nación. Viernes Santo, día sagrado, donde se conmemora la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y donde la humanidad en el día de hoy rinde tributo. ...aquel hecho histórico que nos marca... ...que nos conmueve a todos y todas... ...hoy es Viernes Santo... ...un día de mucha reflexión... ...y el día más sagrado... ...sin dudas... ...en esta semana mayor... ...en nuestro recorrido... ...desde tempranas horas... ...por este municipio de San Francisco... ...de Macorís... ...hemos notado una ciudad tranquila... ...una ciudad acatando el llamado... ...que se hace para este... ...Viernes Santos... El comercio en su totalidad luce con sus puertas cerradas y a la espera de darle seguimiento a nosotros a todo lo que pueda acontecer durante este día. Y sobre todo con la advertencia a aquellos lugares de expendio de bebidas alcohólicas de que no se le permita eh, la distribución la de dichas bebidas. Hay que decir que en estos momentos nos encontramos en el área de emergencia del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl... donde hace apenas unos minutos la unidad del 911 eh, trajo un ciudadano que cayó de... Prácticamente del segundo nivel, momento en el que se encontraba realizando labores de pintor, estaba pintando. Se trata de Miguel Antonio Molina Casado, cayó de una escalera. Esto ocurrió en el sector Rivera de Calla, aquí en San Francisco de Macorís. Momentos, repito, en el que se encontraba realizando labores como pintor. Fue trasladado aquí al Hospital San Vicente de Paúl para los fines correspondientes. Y vamos a escuchar entonces las declaraciones ah, del lesionado. Me caí de casi una tercera planta, eh, limpio una ventana, sí. le való, calera se le fue la patica y le vale y caí con la mano abajo. Pero para mí que yo creo que la tengo partido zafado, sea, no sé, no aguante dolor. ¿Y dónde fue eso entonces? Ahí en la libertad, en la Sánchez. ¿Cómo fue que pasó que tú estabas haciendo? Eh, limpiando una, en una ventana de una casita de una tercera planta. La escalera se le la patica rebalanca ahí con la mano abajo. Si, esa mano está fea, viejo, esa mano estaba pegada a pegar aquí adelante. Yo me no la jalé yo mismo, viejo. Perdiste el conocimiento. Ay, sí, sí mareado, yo estoy, me siento mareado todavía, viejo. ¿Tú crees que es fácil? Un dolor. Dile que me ten algo para el dolor. Sí, te van a atender ahora. Entonces, ¿Tú eres pintor, entonces? Sí, no, o sea, yo chiripero tú sabes, viejo. Sobreviviendo, con bueno, hace cosas malas, viejito. ¿Cómo que lo se llama corrientero? ¿Cómo el nombre tuyo? Miguelito, Miguel. ¿Miguel qué? Miguel. Miguel Molina Casado. Bueno. ¿Dónde fue eso? ¿En qué sector, entonces? En la Sánchez, en la Rivera. Por el fuerte dolor que este hombre presenta en su en donde recibió el golpe, él asegura que el brazo se encuentra fracturado debido a que perdió justamente el control y se encontraba eh, no se encontraba en su posición original. Y debido al fuerte dolor que él lleva que dentro de, de, del, del mismo, él dice de que pudo eh, sufrir una fractura. Estamos a la espera entonces ya del diagnóstico por parte... ...de aquí del hospital luego que se le produzcan los exámenes, los estudios correspondientes. Finalmente, decir que es el primer hecho que se registra la mañana de hoy, pues en la tarde de ayer y como resumen del de pasado jueves santo... Unas dos personas llegaron a esta sala de emergencia para ser atendidas debido a las laceraciones leves que sufrieron en diversas partes del cuerpo tras deslizarse en motocicletas. Y también nos llega el reporte de dos personas que fueron trasladadas hacia el hospital con algunas heridas producto de riñas que eh, llevaron a cabo entre ellos. Cobertura total. Para Semana Santa, Telenor, formación e información. Desde el área de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl. Reporte especial de Vladimir Paul en cámara. Mi hermano Joan Tineo. Es todo por el momento. Viernes Santo. Vuelvo con ustedes. Por estas informaciones en directo desde la emergencia del Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, donde vimos. Este hecho donde este señor pues resultó con algunas heridas luego de caer de una escalera. El primer hecho por el momento registrado aquí en San Francisco de Macorís.